añadir una imagen, una foto entre preguntas, eh, un vídeo explicativo, bienvenida, o si tienen una pregunta de un video en particular, puedes agregar el video, o una sección, que lo que es la sección es como un salto página, ya para que eh, si yo añado por ejemplo eh, una sección acá, yo fue que esto se puede mover, ¿eh? yo tomo esto acá y lo puedo modificar.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 y obviamente le sirve al alumno para tener feedback más rápido y no espere que tú hagas la corrección de su trabajo formularios son buenísimos, así que es bueno dedicarse un poquito a, a estudiarlo entonces cuando tú le mandas esto al alumno, el alumno ve el título, la descripción y el formulario ¿Ya? y como están las aplicaciones para las tablets y para los teléfonos móviles, ellos lo pueden contestar sin ningún problema de su dispositivo igual que las tareas, están los puntajes, la, la, puntaje, la pueden mandar a varios cursos